I will be of Estamos en el Relatos de la Noche de la Cripta y corregida por el director principal, Arturo Espectral. Bienvenidos a todos. Que sea. Esta en noche. Te deseo un feliz de la noche. Aterradoras. Y soy el Lucernario 2. Esta creepypasta será un tinto de tantos vídeos míos eso es este será una romántica espero que le guste mucho me costó mucho para resumir esta historia de carmen satsuki espero que me apoyes mucho de esta historia punto aclaró que esta historia es algo nuevo en instinto pero tiene muchos guiños a la original historia de carmen satsuki es seguro Seguro solo aquí estará escuchando esta historia. ¿Cómo estará relatando? Esta historia de qué miedo puede dar eso. ¿Qué hora es? Atención, amigos. Os espero un buen susto. Un día la mañana siguiente estaba a punto de irme. El pueblo para estudiar en la cuidad, pero estaba esperando. ¿Que regresaría? A mi amada de Reika fue el amor de mi vida. El pero ocurrió una tragedia. ¿Qué? a la mayoría de los habitantes del pueblo pero mi amada reika fue una de las únicas sobrevivientes después antes de la tragedia de la familia de mi amada reika se ofreció como voluntaria para hacer en la sacerdotisa tatuada en el santuario Kuse, pero yo no sabía este evento y continuó escribiendo aquella cartas de mis sentimientos de ella pero cuando era el otoño se convirtió en invierno pero yo comencé soñado aquella casa Antigua casa solariega y una mujer con cabello largo. Pero antes de acordar el visto. Que nunca está cosa. Y los sueños lo dejaron con una fuerte sensación de nostalgia y el pero yo comencé a sentir. Escuchar la voz de mi amada Reika. En los sueños sentida un anhelo de ver a sus seres queridos que habían muerto. Pero durante este periodo, se lo grabó hablando con mi amigos del Dr. Kumiko Asou sobre aquí los sueños y visiones. El aquella mansión. Pero durante terminar aquella esta conversación, pero sus últimos deseos de volver a ver a mi amada Reika de nuevo tan grande que no pudo quedarse más tiempo, decidiendo el que visitar qué santuario para verla por última vez. Fue en la casa de mi amigo. El dr. Asou me fui toda prisa dejando mi pertenece. De la piedra de Eco. El que dejó a mi querida madre. Para decorar. El recuerdo el difunto de mi padre, me disfrazado como un adorador, tuve acceso en el santuario a buscar mi amada reika. Vi una doncella que estaba mirándome por el arete, que coincida con el que tenía su madre. Ella me preguntó sobre el paradero de mi amada reika. Accedió a ayudarme. A encontrarla, pero ella... No estaba permitido. Como a los hombres. Solo se les permitía ingresar al santuario cuce durante la temporada de nieve pero esta doncella amane se arriesgó mucho y lo coló dentro para encontrar a mi amada reika ya había sido empalada entre aquellas cámaras de las espinas y estaba profundamente dormida después de que despertó a mi amada reika ella lo vio y sonrió feliz de haberlo visto por última vez duró poco su felicidad pero que fui asesinado por mi propio abuelo Yasuku se enteró de propia hermana Amane que mintió de contrabando en el santuario. ¿Qué ha sido? Un amandamiento de mi abuelo Yasu entró aquí en santuario. Ame quien asesinó frente de mi amada Reika y se liberó la grieta, lo que provocó la liberación del mal adentro en el santuario. Al final, Reikurosawa derrota a Reika y arroja a Kaname y Reika en un bote, dejándolos cruzar el río hacia el otro lado.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 bueno.